Cristo Rey y desde la que es el león, aquí desde el Imperio de Santiago, nos está llevando el encuentro de Pisciso de Sano y ahora nos encontramos con Milagro, quien es parte de la dimensión de pastores de adolescentes. Milagro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias. Como adolescente, ¿qué pedirías a la iglesia? Pues para tener una mejor atención sí, sí, sí. O sea, ¿qué, ¿Qué? Me diría que fue ¿Cuándo necesitamos? Porque nos implica, nos, no siempre están para ayudarnos y es lo que nosotros necesitamos: ayuda de los, de, de los padres y de los padres. ¿Qué necesitan y qué requiere la adolescencia Más que nada, atención. Porque eh, nosotros somos muy rebelde y no hacemos nada. Cuando nosotros tratamos de hacer lo que y que eh, necesitamos que pertenecemos a la sociedad ¿Qué mensaje le das a los adolescentes? De la que les eh, también ustedes este, como adolescentes comprendamos a nuestros padres Porque no es fácil lidiar con nosotros Pero a la vez eh, nos sintamos en presencia de Dios Y de toda la, la comunidad que eh, pues somos como sociedad en la iglesia Ok, muchísimas gracias, milagros. Continuamos aquí desde sí. las las la San en el encuentro de el